Hola amigos de YouTube, soy Franco en Espínola, pero me pueden llamar Franco en Espínola. Básicamente, voy a estar jugando a... Este... <risa> Básicamente tenemos que llegar hasta la máquina de Pepsi. Tiene que sacar el tiempo. ¡Coño de su madre! Ahí como pueden ver, también están los obstáculos estos. Bueno, esta no saltaba. Pechima ¡Siéntate perra! ¡Me, me, me, me. me cago en la puta! ¡Siéntate perra! ¡Ay coño de su madre! Acá los controles están invertidos. supone que si me voy por la izquierda sea para la derecha. Arre uh, o sea, aprieto la flecha de la izquierda y después de la derecha. Guardad con los obstáculos. Última Son los hijos de Judini. <tose> bueno, según el perra ¿Mu? ¿Mu? ¿Mu? ¿Mu? ¿Mu? ¿Oh? M. por un chico más y por Wins. Fatality. Ah. Estaba más. la Son los de Guarda, guarda. ¿Qué lo la ¡Cuidado, tía! ¡Cuidado, tía! guarda la policía? no sé ya dio a Dios. ¿Sí? Eh, Me podría comunicar con Pepsi Man. ¿Qué? Con Pepsi Man. Eh, Pepsi Man es, es de un juego, Pepsi Man. ¡Pepsiman! Pero no está acá. <risa>